Seguramente ya hayas visto un diálogo como el siguiente en tu navegador Google Chrome. Es una herramienta muy útil y cómoda para almacenar las contraseñas que utilizas en Internet y no tener que recordarlas cada vez que entras a un sitio. Es posible que alguna vez te hayas preguntado dónde se pueden visualizar todas esas contraseñas y si sobre todo se guardan de manera segura. ¿Qué peligros puede tener el utilizar estas herramientas? En este vídeo intentaremos responder a esas preguntas y darte algunos consejos sobre este tema. Empezamos. Recordar la contraseña en el navegador tiene un peligro. Y es que si dejas a otra persona navegar con tu ordenador y con tu misma sesión de Windows, es decir, que ha introducido la misma contraseña que tú, corres el peligro de que acceda a tus contraseñas guardadas y pulse el botón Mostrar. Para evitar esto puedes utilizar Firefox. Este navegador hace que para mostrar todas tus contraseñas almacenadas tengas que introducir una contraseña maestra. Por lo tanto, solo tendrás que recordar esta contraseña y a cambio tus contraseñas están más seguras. Si te has asustado con la facilidad con la que alguien puede robar todas tus contraseñas como hemos explicado en el punto anterior, no te preocupes. Ahora te enseñamos cómo puedes borrarlas. Dentro del navegador Google Chrome, primero, haz clic en el icono de menú de Chrome. Después, selecciona Configuración. Pulsa sobre el enlace Mostrar opciones avanzadas en la parte inferior de la página. Desplázate con el cursor a la selección Contraseñas y formularios. Haz clic en el enlace Administrar contraseñas guardadas. Elimina las contraseñas memorizadas y por último, selecciona Finalizar. Ya has conseguido borrar todas las contraseñas almacenadas hasta ahora en tu navegador. Esperamos que esta información os haya sido de ayuda. Muchas gracias por ver el vídeo.